Es mío te vamos a disfrutar y exprimir. Y bueno, y tenemos a Quincho, gracias a la colaboración de estos dos señores, que son unos cracks del Shopify, como son Héctor Merodio y Felipe gómez Pallete payete de OH Digital, que es una, una agencia de desarrollo de Shopify. Héctor, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y por conseguir esto, ¿no? Conseguir que, que podamos hablar hoy de Shopify a saco. Gracias a ti, Corti, un placer. Hola, hola a todos, gracias. Nada, eh, los que nos estéis viendo en directo, lanzar las preguntas que queráis en Ask a Question, porque podemos irlas resolviendo al directo. Pocas veces se tiene el, eh, el, la oportunidad de tener a tres crash de, de Shopify delante para, para preguntar muchas cosas que queréis. Pero vamos a empezar un poco entendiéndonos un poquito de dónde venís cada uno de vosotros. Primero, Quincho, eh, joder, tú, viendo tu LinkedIn y tu experiencia en la leche, ¿no? Has estado en sitios como Airbnb, has estado en fondos de inversión. Cuéntanos un poquito. Tu, todas tus andaduras por el mundo digital hasta ahora que has llegado a Shopify. OK. Eh, vale, yo, yo empecé, yo soy publicista de formación, o sea que soy un poco un accidente en el, en el sector. Eh, empecé trabajando en, en varias cosas, en agencias de publicidad, etcétera. Y yo creo que mi incursión al mundo digital empezó cuando empecé a trabajar con un colega en Bilbao, o soy sea, de Bilbao, eh, en una startup. La verdad es que levantamos dinero de, una, de un family office en Bilbao y, y nos lo pulimos muy, muy rapidito, eh, <risa> demasiado rápido igual. Pero esa experiencia, aunque fue muy cortita, eh, me, me, me enamoró. Me enamoró y, y me di cuenta de que no quería trabajar en, en publicidad y que quería hacer startups y quería trabajar en tecnología, etcétera. Y, y nada, después de una temporada haciendo cosas diferentes, después de la startup, tuve la oportunidad de trabajar con eh, la que es ahora head de e-commerce de, de, de Inditex, que es María Fanjul, y con Bernardo Hernández, que es una persona conocida en el sector, que lanzó Twenty, Idealista, etcétera en un fondo que había montado y, bueno, era fondo aceleradora y, y consultora de innovación. Y la verdad es que yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión de mi carrera porque, aparte de hacer contactos buenísimos, eh, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenía exposición a proyectos muy interesantes y, y bueno, fue una, una época muy chula. Después de un año y medio, eh, tuve la suerte de enterarme de que Airbnb aterrizaba en, en España. Estaba enamorado de la empresa. Y, y bueno, eh, de una manera o de otra me hice, me hice un hueco. Y, y, bueno, las cosas, las cosas fueron bastante bien. Empecé trabajando en la parte de, de traer nuevos anfitriones, gente que está alquilando su apartamento. Y, y, y bueno, pues las cosas fueron bien. Me, me ofrecieron un puesto en, en Miami para abrir Latinoamérica. Eh, estuve ahí dos años. Y de ahí me mandaron a, a, a San Francisco, que es donde están los headquarters, eh, a lanzar un proyecto nuevo eh, y con, con un foco específico en, en México, que es un mercado prioritario para, para Airbnb. De ahí, después de seis años, me apetecía un poquito más de, de Mambo. Y un colega de Airbnb eh, estaba en una startup en Nueva York. Me invitaron a, a entrar en la empresa para encargarme de expansión internacional eh, después de una ronda de financiación muy chula con Google y con algunos fondos muy chulos. Y, nada, eh, estuve un año y medio ahí. Experiencia durísima, pero eh, aprendizaje brutal. Y, y, nada, después de un año y medio, eh, tocó la puerta a Shopify y es otra empresa a la que puedo decir que estoy bastante enamorado. Y, y bueno, yo y mi mujer que estábamos ahí en Nueva York viviendo pensamos que era una buena oportunidad para volver y, y aquí estoy desde octubre, es un poquito mandadura. Ole, bueno, lo, lo has dicho muy rápido, pero pedazo, pedazo de experiencia. Yo hubiéramos pillado algunos partes del recorrido. Voy, voy a aprovechar. Eh, eh, ¿Algún aprendizaje que sacaras en tu etapa en Airbnb y otro en esa startup que estuviste después? que Esa experiencia dura, ¿no? Para, para aprender, tener aprendizajes tuyos. Airbnb, aprendizajes, eh, lo que pasa es que Airbnb es una empresa muy especial porque yo cuando entré en 2012 la empresa crecía orgánicamente, crecía sola, el concepto era tan bueno que, que no había que hacer mucha historia para que creciese, aparte se juntaron un poquito las, las, la, el hambre con las ganas de comer, eh, post crisis o en medio de la crisis, la fórmula funcionó súper bien en España, en Latinoamérica y en todo el mundo en general. Aprendizaje que me lleve Airbnb, eh, joder, igual es un poco más personal que, que técnico, pero joder, yo vengo de... de, de estudiar publicidad en, en, en Bilbao, en, soy una persona muy sencilla y, y me tocaba trabajar con gente que venía de Harvard, que había estado en consultoras top, McKinsey, Baines, etcétera. Eh, para mí fue muy, fue muy interesante ver que, joder, que hay gente que tiene backgrounds muy buenos, pero, pero que, que si realmente te, te interesa algo y le, y le pones ganas, coño, puedes trabajar mejor que mucha gente con una, form una formación brutal, ¿no? Y que, y que justo además internet es un sector en el que sí que hay esa permeabilidad de que gente talentosa pueda, pueda subir en una organización. Y para mí fue, no me lo esperaba, ¿no? Trabajé muy duro, tuve mucha suerte también, pero me gustó ver que, que, que no tenemos, o sea, que, que no hace falta ir a ninguna superescuela ni trabajar en una superempresa para, para que te vaya bien. En las startups de Nueva York, jo, es que aquello fue Chechenia, si te soy sincero, porque <risa> la, la, la parte de producto se llevaba en Shanghái, la parte de negocios se llevaba a Nueva York. Y al final ese matrimonio no funciona muy bien, porque la, en Asia la concepción que tienen del producto y de cómo se trabaja, etcétera, como que no tiene mucho que ver con cómo, cómo pensamos y cómo trabajamos en Occidente. Lo que me lleva también a un, un aprendizaje que, que aprendí en mi primera startup y es que los equipos de desarrollo tienen que estar muy cerquita de negocio y sí. externalizar temas de desarrollo no suele ser muy buena idea. Eh, la primera startup en la que trabajé se murió básicamente porque, porque no. no a ver, estoy diciendo esto y me estoy dando cuenta de que al final eh, en el entorno de Shopify, por ejemplo, es muy necesario y es muy recomendable trabajar con, con, con empresas externas que te pueden echar un cable para arrancar rápido y sobre todo para empezar algo muy complejo, ¿no? Pero que producto y negocio tienen que trabajar muy, muy de cerca y que si, poniendo el ejemplo de Shopify, si eh, a una empresa le encaja trabajar con una agencia, que se trabaje muy de cerca y que no sea un encargo, sino que haya una relación constante y que, que, que, que, no, que no vayan por separado igual. Oye, bueno, es aprendizaje. Yo creo también al final lo importante es el core, ¿no? Es decir, oye, de externalizar la parte de desarrollo de un, de un Shopify puede tener sentido porque tu core está en el, en el producto, lo que vendes, tu marca y demás. Pero si eres una empresa de tecnología, vamos, no, no puedes tener el core tan externalizado. Eso como es. Muy... Y te puedo decir que, o sea, de ejemplos, por ejemplo, de empresas que están trabajando con, con OH Digital, hay una, hay relaciones muy, muy estrechas ahí con muchos claro. merchants, ¿no? Y, y son como parte del mismo equipo. Y eso Justo. es a lo que me refiero, ¿no? Que, que producto y negocio tienen que ir muy, muy de cerca y, y que tiene que haber una relación muy fluida. Totalmente. Por vuestro lado, Héctor, Felipe, contarnos un poquito qué es UH Digital, qué tipo de proyectos lleváis y, y también, aunque esté quincho, ¿por qué Shopify? O sea, ¿o, porque, porque vosotros lleváis, además os conozco, ya habéis mogollón de tiempo volcados en Shopify, quizás desde un momento donde no estaba tan claro que Shopify iba a ser lo que soy, ¿no? Porque a día de hoy yo creo que es una apuesta fácil, entre comillas, pero cuando empezasteis vosotros, yo reconozco que yo no lo veía tan claro, ¿vale? Bueno, a ver, nosotros llevamos siete, siete años, años o ocho, con Shopify, ¿no? Conocemos todas las tecnolog tecnologías, pero Shopify la verdad es que es la, la con la que nos sentimos más cómodos. Eh, y desde casi desde el inicio nos concentramos en, en trabajar solo bajo, bajo esta plataforma que nos daba la ventaja que da a la mayoría de nuestros clientes, que es estar tranquilos. teníamos En aquel momento empecé a tener niños eh, y, y, y bajo bajo Shopify pues hemos, hemos aprendido a que las, las cosas no se caen, las, las tiendas pueden vender un, un pedido al día o un pedido por segundo y, y todo fluye y eso nos ayudó mucho a ayudar a, a nuestro cliente fundamental que es emprendedor, nueva marca, marcas nativas digitales que están en esa, en esa fase del, del market product, product fit famoso, ¿no? O de la fase de growth según, según les pille a, a que estuviesen también tranquilas con, con la tecnología y con nosotros. ¿no? Entonces, no, no es un camino de rosas eh, no, no, mucha gente trata de comparar plataformas con Shopify y, y no es comparable, ¿no? Es, son, son cosas que no, que no puedes que no puedes comparar, es como decidir en ir en un coche de combustión o en un coche eléctrico, digo yo muchas veces, ¿no? es, son, son dos cosas distintas, aunque las dos sean capaces de llevarte de Madrid a Barcelona en, sobre con un volante, un pedal, un acelerador y cuatro ruedas, el, el viaje es diferente. Totalmente. Eh, Felipe, ¿cómo habéis visto la evolución de, en los últimos años? ¿Qué era Shopify hace siete años y cómo lo veis ahora? Que imagino que casi son dos productos distintos. Eh, a ver, lo que es el core, como he dicho antes, o lo que es el ADN, digamos, de, de, de la solución, que ya se ha convertido en un ecosistema, sigue siendo el mismo. Es decir, como bien decía Héctor, es Acompañar y ayudar a emprendedores y nuevas marcas uh, en tanto en la fase inicial como después en la de, en la de crecimiento. ¿no? Eh, en nuestro caso, eh, y recordando lo que decía Héctor, el enamoramiento fue directo básicamente porque Shopify, o, y me gustaría recalcar en lo que es el ecosistema, ¿no? cumple para nosotros lo que debe ser la tecnología, ¿no? que es un facilitador, es decir, eh, no es un fin, es un medio, ¿no? y, y, y, y básicamente eso es lo que ha seguido siendo desde el principio. ¿Qué ha pasado desde hace...? Yo creo que la compañía lleva ya unos 15 años, ¿vale? Que parece que pasan rápido, ¿no? Yo creo que son 15, 16 años. Nosotros, nosotros creo que hacemos en septiembre 8. Es cierto que al principio, pues, eh, nosotros ni siquiera nos planteamos el hecho de que no se estuviera usando porque para nosotros era obvio, ¿no? Es decir, eh, luego ya si eso eh, eh, bajamos más a la tierra de qué tipo de modelo de e-commerce estamos hablando, ¿vale? Tanto por los actores como del modelo de negocio porque obviamente no aplica Claro. A todos, ¿no? Pero en donde nosotros nos movíamos y nos movemos, en lo tuvimos muy claro. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues eh, digamos que eh, facilitando cada vez más, parcela por parcela, el comercio, eh, como dice Shopify, ¿no? Para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, ha evolucionado de lo que es una tienda online ¿vale? a un ecosistema de comercio. ¿eh? Y eso, obviamente, no solo abarca la parte online, sino también la parte offline. Bueno, eso, es, eso es, digamos, donde cómo está creciendo desde, claro. desde nuestro punto de vista. Corti, y por, por añadir una cosa que has tocado un palo que me, que me parece interesante. Es una pasada cómo como el ecosistema evoluciona aquí en España. Y, y, y me parece que es de buen nacido ser, es de buen nacido ser, ser agradecido. Y, y la verdad es que Shopify le ve mucho a OCHE Digital en España por, por, por lo mucho que nos ha ayudado a, a, a hacer conocida la solución, a, tra, a trabajar con mechas importantes, a construir estos que son un ejemplo para muchos otros y hay muchos padres en España que nos han ayudado muchísimo, pero Bach OH Digital la verdad es que eh, han hecho un trabajazo en los últimos años, han hecho un trabajazo brutal y estamos súper agradecidos. Además de que nos encanta su trabajo. ¿eh? Pero es una pasada lo que han hecho. Totalmente, habéis hecho mogollón de meetups, eh, de eventos y demás, que, que tampoco ha habido muchos otros que hayan, hayan movido tanto como se habéis movido vosotros. Eh, Quincho, te voy a hacer una preguntita. Ya, eh, entras como Country Manager en España eh, y esto da la sensación de que hay una cierta apuesta de Shopify por, por el país. Eh, para entender un poco cuál es el posicionamiento de Shopify en España, es decir, cómo de importante es eh, España para, para Shopify y qué se pretende conseguir con, ¿no? con, con, esta, con, con tu cargo, ¿no? con una, una persona de referencia. Que también se podría resumir en la pregunta nos hacía Ibar y que así la le, le pongo a start answering, que dice, ¿cómo vamos a notar que Shopify está en España? OK. Súper buena pregunta. Al final, eh, mi puesto es un puesto que, que tiene un poco dos fases, ¿no? La primera fase es eh, un poco exploratoria de, antes de escalar cualquier país, cualquier empresa de tecnología, lo que tiene que hacer es entender si el producto está ajustado. Y la segunda cosa que tiene que aclarar es, ¿cuáles son las, las, las diferentes como canales de crecimiento que puede tener la empresa? ya sea online marketing, ya sea relaciones públicas, ya sea un equipo de ventas. Entonces, yo estoy ahora mismo en esa primera fase de hacer un assessment de, OK, ¿qué es lo que necesita el producto en España y cómo vamos a hacer crecer en España Shopify? Eh, por volver un poquito a otra pregunta que te has comentado antes, ¿por qué, Shopify, ¿por qué España es importante para Shopify? Bueno, eh, a nivel de e-commerce, España es el noveno, el noveno país eh, del mundo, noveno décimo, depende del ranking que mires, a nivel de, de, de muchísimas cosas, ¿no? De, de transacciones, de, de, de volúmenes de, y, y como que geográficamente y a nivel internacional es un mercado que interesa muchísimo. Eh, y, y España en concreto, al final Shopify ha crecido rapidísimo en los últimos años. Si ves las cotizaciones en bolsa están justificadas porque hay un crecimiento detrás brutal. Y, y bueno, esa historia de crecimiento tiene que seguir un poco manteniéndose, ¿no? Y, y, y bueno, es un poco el, el por qué Shopify tiene interés en crecer internacionalmente. Además de por, por, por dar un servicio de, de lo mejor posible a, a los metros que tenemos en España. ¿no? Aparte, en España ha habido do, dos o tres personas que han estado cubriendo España en los últimos años y han hecho un buen trabajo ajustando el producto ya. Entonces, aunque hay muchísimas cosas que, aunque muchísimas cosas que quedan pendientes por ajustar, eh, a nivel de producto no estamos muy, muy lejos de, de cómo es el producto en Estados, en Estados Unidos o en Canadá, que es donde nos estamos fijando para eh, cuando, cuando vemos dónde tiene que estar el producto. ¿no? Entonces es un poco esa mezcla de cosas. Y ya te digo que ahora mismo mi plan es eh, hacer un assessment de qué falta, qué sería bueno tener, cómo vamos a crecer y qué necesitamos para crecer. ¿no? Y la siguiente etapa que espero que venga muy pronto es ir a Canadá a pedir recursos y, y, y darle caña aquí. Oye, buen plan. Sobre todo lo de pedir recursos. Ya tiremos preguntas. <risa> sí. <risa> eh, sí. Una sí, pregunta. Sí. ¿Tienes idea del número de e-commerce e montados sobre Shopify en España? No sé si tenéis claro ese dato. ¿o? Sí, sí, sí, no, por supuesto que lo tenemos. Eh, no es un número que solamos compartir, pero a dar una cifra que es más de 10.000 ahora mismo en España. Vale, joder, y Lo que pasa es que también tienes que entender que es un e-commerce, e ¿no? Al final el espectro es muy amplio. Hay, hay, hay, hay Desde dropshippers hasta empresas vale. como eh, scalpers, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es muy interesante también entender cuál es la distribución de esos, de esos más de 10.000 merchants, pero sí, tenemos más de 10.000 merchants y estamos creciendo muy, muy rápido además. Oye, no, ya, genial. Ya, es un buen número, aunque haya de todo, de todo un poco, con 10.000 cuando haces así seguro que salen cosas muy interesantes. Sí. Eh, Héctor Felipe, por vuestro lado, eh, también hay una duda, yo creo que suele surgir mucho sobre el mundo Shopify, de Shopify tiene un posicionamiento frente a otras soluciones y al final hay muchas soluciones. Eh, ¿En qué casos es mejor Shopify y en cuáles no? Vale, y siempre se, se puede decir, oye, pues para todos, pero supongo que vosotros ya tenéis detectados, oye, mira, si tu, tu empresa de e-commerce es de este tipo, te encaja muy bien. Si no, a lo mejor no es el encaje perfecto. Así, ¿qué nos podéis decir al respecto? Y también lo siguiente que os voy a preguntar es: Shopify, Shopify Plus, en vuestra experiencia, ¿en qué casos es mejor? Porque también es una duda, a mí, por ejemplo, me lo preguntan mucho. Y entras ya en problemas de costes, de internacionalización. Contanos un poquito sobre esto. Bueno, me voy a quitar esto. Eh, a mí el, el, me gusta decir que Shopify es, eh, sirve para todas las marcas, pero no todas las personas están preparadas para trabajar sobre Shopify. Entonces, el, eh, podríamos decirnos, si miramos a nuestros clientes, pues mayoritariamente se trata de nuevas marcas, emprendedores, marcas que están creciendo. ¿no? Eh, pues, últimamente, por ejemplo, con, con The Hot Brand o marcas que están en un, en, un, en un empujón hacia arriba y que no, nece y que no necesitan tener problemas de tecnología fundamentalmente en esa en esa en esa fase ¿no? pero como decía quincho por ejemplo pues scalpers que también les hemos hablado con, con ellos en, en, en múltiples ocasiones o, u otras marcas del estilo no están en, están metidos en dentro del, del, del ecosistema o del entorno de shopify no eh, entonces dentro del formato de en, en, apretando mirando en España, pues puedes llegar a pensar que marcas con, con procesos complejos o con múltiples integraciones de desarrollos a medida, hechos por empresas propias y tal, eh, en, en, me refiero a lo que es el mundo del RP, el CRM, ¿no? en esa conexión entre el e-commerce y, y, y todo lo que va hacia detrás, eh, o, o marcas que no están pensando hacia adelante, es decir, hacia la venta sino más uh -huh. hacia las operaciones, hacia la parte de atrás, puede ser que Shopify entre comillas no sea tu solución ¿no? uh -huh. eh, es decir, me preocupa más si, te, si, si voy a estar hiperconectado con mis proveedores de envíos y mi proveedor de compras que, que si voy a, voy a ponerme hacia la venta, entonces si, si empiezas así, un pro, pues, uh -huh. pues es probable que, que Shopify te chirríe eh, pensando o teniendo en cuenta incluso los tiempos medios en los que puedes estar aborda, haciendo un proyecto de, de Shopify, que no tiene nada que ver con, un, con, con otras plataformas o con otras tecnologías donde te diría que, que aceleras de una manera brutal y a veces es el propio cliente el que no está preparado pa, para estar, pa estar en esto. O sea, hemos estado en proyectos... Relativamente grandes con marcas reconocidas, donde de repente la gente de que tenía que meterle mano para la integración con el RP y nosotros colaborar, decía, o sea, pues que ya habéis acabado si todavía no, no estamos en, en, esta, en esta fiesta, ¿no? Entonces, ese lado es, es, es importante, ¿no? Luego. El, la, la otra pregunta de paso palabra a, a felipe Venga. felipe shopify shopify plus ahí ah, vamos siempre, a sacar ahí. siempre plus siempre <risas> hay que ir a por el tope ¿no? eh, déjame permíteme que eh, donde un poquito lo que acaba de decir que es súper importante ¿no? entre lo que es la, la, los procesos la tecnología y la gente que en definitiva es la que está trabajando ¿no? en los negocios y por qué eh, y por qué shopify eh, nosotros somos a nosotros las ideas nos encantan las ideas de negocio pero nos gustan mucho más uh, los datos y esto con esto me quiero decir las ideas son maravillosas para hasta que las lanzas al mercado ¿vale? y comienzas a, a, a aprender de lo que ocurre ahí fuera ¿no? eh, pues estás básicamente pintando un cuadro escribiendo un libro o se llama un plan de negocio ¿Por qué nos encanta tanto eh, Shopify en ese sentido? Porque te permite llevar esas ideas a la práctica de una manera muy rápida y validar tu modelo de negocio, como comentábamos antes, en un inicio y luego crecer eh, y saber luego si tienes potencial de crecimiento. ¿vale? Eh, muchas de esas marcas comienzan en Shopify, en cualquiera de los tres planes de estándar que tienen, ¿no? que, que se llaman ¿no? ahora veis, Shopify Advanced, y, y terminan moviéndose a Plus. ¿Qué criterios tiene que haber para hacer ese movimiento hacia arriba? Bueno, pues hay un criterio que es claro, que, eh, que es el matemático, el sumar y restar. ¿no? Tú tienes tu inversión en infraestructura, eh, tienes el retorno de tu negocio ¿no? y haces cuentas y te, y te, y te, y te, y te salen eh, para ir subiendo de nivel. ¿no? Luego, si queréis, comentamos, eh, pues, eh, la facturación que tenemos estimada anual y demás para subir de, digamos, de, de plaza, pero luego hay otro, hay otro aspecto que es más difícil monetizar, que son las funcionalidades que se te van abriendo conforme vas subiendo de plaza ¿vale? que son funcionalidades uh, en que no hay que cogerlas sin más porque sí, volviendo a mi broma anterior de siempre plus, ¿no? sino que son funcionalidades que uno tiene que, eh, ser capaz de absorber esa empresa. Y Me explico con un ejemplo. ¿no? A mí me va a servir de poco eh, meter un trasatlántico que me automatice todos mis procesos si yo no los tengo sistematizados. Es decir, si son procesos que yo no he vivido o no voy a poder sostener, porque entonces aquello me va a salir, va a salir el tiro, eh, digamos, con la pelota. Es decir, es una conjunción del dinerito ¿vale? y la funcionalidad. Y el camino a seguir... Eh, eh, es, es, vamos, y de hecho es donde nosotros acompañamos es muchísimos eh, emprendedores y unas marcas empiezan abajo y terminan subiendo al plus, a la vez que antes de entrar en el plus tienen varias tiendas uh, de los planes superiores, por ejemplo, o una tienda del negocio principal en el plan superior estándar y el resto más abajo y van subiendo. Por poco poco a Bien es dicho que una vez entras en plus uh, como, como, como sabemos, ¿no? pues tienes hasta creo que son 8 o 9 tiendas, ¿no? que se llaman tiendas vale. de extensión, ¿no? con lo cual el, el escenario es, eh, es diferente. Vale. ¿En, en esas cuentas que ha dicho que tenéis, ¿en, ¿en qué cifras os manejáis para dar ese salto, más o menos, de facturación? La facturación a, anual creo que la tenemos puesta en 2 millones, ¿no, Héctor? El cálculo sí. cuando, te, cuando te basas exclusivamente sí. en, en, en ese valor. Si lo llevas únicamente al, al entorno de, de numérico, puedes decir que a partir de 2 millones deberías estar en plus. Sí, hay, hay, vale. depende, depende, por ejemplo, si esos dos millones los estás trabajando en un único país o los estás trabajando en varios países, vale. igual puedes estar en un, en un modelo o en otro, ¿no? También hay tiendas, hay tiendas o marcas que arrancan directamente en plus porque tienen un plan de crecimiento previsto, te necesitan el, el, las tiendas de expansión, no las, las tiendas de clon que te permite la licencia de Plus, eh, están preparados para la automatización de ciertos procesos, la, los scripts famosos de customización del checkout, bueno algunas cosas que directamente saltan a saltan a plus o que vienen de otras tecnologías donde están acostumbrados a pagar cantidades mensuales eh, altas ¿no? y, o, o medias, porque casi no diría no diría que son muy altas y, y, y les suena a chiste el no pagar por la, por la tecnología dice, pues yo, claro. yo ya te pago y, y porque yo lo valgo me voy a plus, que de esos mm. hemos tenido unos cuantos, ¿no? que dices, oye, pero es que no te hace falta, da igual, pero es que yo soy plus pero toma. Ver, Sí, entonces, que sea no sea por dinero, joder. Y, y, y eso, ¿no? Entonces, bueno, el, eh, es cierto que cuando hablas ya también de conexiones, que a veces eh, estas marcas no arrancan con un proyecto de, conect, de conectar contra un SAP, contra un contra un Odoo o con algunas llamadas, las, la, la API que te, que te da Plus te permite velocidades más altas y tienes que ir directamente a, a Plus, aunque no vayas a vender un colín -in al inicio, ¿no? Entonces, eh, eso también te, te, te condiciona pero también, bueno, son, son escenarios diferentes. También es cierto que el modelo de Shopify es un modelo eh, de, de SaaS, es un modelo en, en la nube, ¿no? Eso es un tema que si bien aquí, por poner el ejemplo de España, ya lo teníamos más trillado o más in, uh, interiorizado, por ejemplo, en CRM, en consensos y demás, en e-commerce, pues es algo que hemos tenido que ir aprendiendo. Sí. Con lo cual, pagar licencias de software as a service de una plataforma de e-commerce, uh, digamos, de un nivel superior, pues es algo que, bueno, mm. que igual no se digería también hace cinco años y ahora ya, pues, uh, independientemente de que estuvieses anteriormente con tus 800 servidores, equipo técnico y demás pagando ocho veces más, ¿no? Pero es más bien un tema cultural, ¿no? Es decir, sí. yo si lo pago, lo quiero aquí delante y le quiero dar manporrazos, ¿no? ¿Y qué es eso de la nube, ¿no? Bueno, pues, eso es otro de los aspectos, volviendo a tu primera pregunta que ha cambiado en los últimos, digamos, diez años, también aquí en España. Oye, muy interesante. Nos habéis dado un buen repaso yo creo que he muchas dudas eh, típicas de, de en qué momento me, me compensa. Eh, vuelvo a quincho un segundo, ¿vale? Eh, joder, es que yo a día de hoy mm, hay una cosa que me, me, me empieza a costar que es eh, definir qué es Shopify. Porque claro, al final dices, vale, es un para montar tu e-commerce, pero empiezas a ver todas las cosas que estáis haciendo, que si lector de tarjetas en Estados Unidos, que va integrado con el POS, toda la parte de logística, SOP, la nueva app la nueva que habéis lanzado hace poco. Pregunta directa, ¿qué es para ti Shopify? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a definirlo? Y cuéntanos también si quieres unos pocos números a nivel internacional para que la gente entienda la magnitud global que está alcanzando Shopify. Sí. Eh, a ver, al final, internamente, la nomenclatura que se utiliza es que somos una solución de comercio. Y solución de comercio conlleva la parte online y la parte offline, la parte de, de retail. Y, y sí, efectivamente, hay muchísimas líneas de... O sea, en, en el fondo se está, se está matando un software que, que lo que quiere dar es servicio a, a un comerciante. vale, De todos los Man. tamaños y en, y en muchísimos verticales diferentes. Eh, tenemos desde la solución que, que todo el mundo conoce hasta... Eh, soluciones de financiación para lanzamos hace unos años Shopify Capital por ejemplo que no está disponible en España todavía que es una manera de financiar tu, tu, la, la operación de tu, de tu tienda por ejemplo o lo que has dicho tú antes del POS del point of sale mm. o sea, hardware para poder vender en, en, la, en la tienda en la tienda offline ¿no? entonces sí que es, es algo mucho más integral de lo que la gente inicialmente se piensa no es solo mm. un software sino que es una solución para el comercio la segunda pregunta que me hacías era eh, por números o sea, al final bueno, pues, Shopify tiene 15, 16 años, no recuerdo muy bien el, el año, eh, pero es una, es una empresa que ha ido creciendo, ha ido duplicando su tamaño en los últimos desde que nació. Eh, y ahora mismo estamos sirviendo a más de un millón de, de comerciantes, de merchants online. Y, y, y bueno, eh, estamos lanzando, pues, lo que comentaba antes, verticales de negocio nuevos, porque al final eh, el tener al merchant ya captivo eh, hace que, que tú puedas ofrecerle los servicios integrados en la solución que estamos dando de e-commerce. Eh, super, super interesantes, ¿no? Entonces, no solo cómo está creciendo la compañía, sino el número de merchants, sino en los servicios que estamos ofreciendo a esos merchants. Y, y ese cross-selling de servicios dentro del mismo software es muy, muy interesante. Sí. Eh, por darte números, lo que pasa es que los números ahora mismo están un poco, con todo el tema de COVID, están, eh, o sea, no, no, no, no tenemos un, un forecast para acabar el año, ¿no? Pero antes claro. de, del COVID, eh, la empresa va, el objetivo de la empresa era facturar 1.6 billion, ¿vale? Mm -hmm. Que son 1.600 billones de, de dólares. Y, y la idea era, por lo menos internamente, volver a duplicar eh, esa, esa base de merchants que tenemos en, en todo el mundo. Bueno. O sea, que, que, que con el tamaño que tenemos ya, seguir duplicando año a año o seguir seguir creciendo por encima del 50% es una salvajada. Es, es una pasada, es una auténtica pasada. Aparte, desde, desde fuera yo tengo la sensación esa de, de que se va a seguir duplicando durante tiempo, ¿no? O sea, que tenéis margen de crecimiento más que de sobra. Sí, por darte algunas cifras, o sea, en España estimamos que... que... Teniendo en cuenta también las soluciones que hay hechas in-house, que son un 38% de, de los e-commerce de los e en España, de momento tenemos una penetración de mercado muy bajita, entre un entre un 3 y un, y un 5%. Entonces, claro. capacidad de crecer en España es pues, muchísima. Entonces, hay muchísimo muchísimo espacio para seguir creciendo. No, seguiremos viendo, seguiremos viendo un montón. Voy a lanzar algunas preguntas que eso nos han ido haciendo. Eh, podéis contestar, quien queréis de los tres. habrá algunas que os encajen en más 8 digital, alguna más a Quincho. La primera nos la hace Pablo de Universidad de E-commerce, que nos dice, ¿desde qué otras soluciones de e-commerce vienen empresas a Shopify? Y hacia qué plataformas se marchan cuando se marchan, ¿vale? Y ahí pide que nos mojemos un poquito. Venga, que Me, me, me mojo. <risa> Llevamos un Black Friday de año y medio de Magentos. O sea, con el cambio de Magento de Magento vale. 2, pues, pues llevamos un montón de años, o sea, un montón de tiempo moviendo Magentos, no gigantes, sino Magentos pequeños que aterrizaron ahí muy mal hechos, casi todos, a Shopify. Y se van, eh, se van muchos a, a, a veces a Magento. Y luego vuelve, que también, que también tenemos <risas> algunos que van y vuelven, y, y a Salesforce, Salesforce está, está pegando. Entonces, en, en, sobre todo en, cuando entramos en entornos complejos así grandes o, o, o casi eso son muchas veces eh, em, que también hemos, tenemos marcas de este estilo, ¿no? Que ya tienen incluso el Salesforce implementado, pero utilizan... Utilizan su, su Shopify Plus para ese Product Market Fit, ¿no? Entonces prueban, van mucho más ágil y, y algunos de estos se nos escapan después a, a, a Salesforce, ¿no? Vale. Algunos por ahí. Vale, pues, oye, sabéis habéis mojado, se habéis mojado, que eso se, se agradece. Otra preguntita, eh, nos decía Bryce, ¿cómo internacionalizar con Shopify? Divisa, SEOs, varios Shopify, eh, Langify, aquí yo creo que también encaja la parte que decíais de Shopify Plus, no que, que hay un punto donde, donde te aporta mucho. Contarnos cositas. Igual puedo, puedo, esta la puedo pillar yo. Eh, uh -huh. Al final, eh, es un tema de cómo convierte el funnel, ¿no? Es el concepto de e-commerce que me imagino que todo el mundo tendrá, estará súper familiarizado con él. Pero eh, hay, hay desde cosas muy pequeñitas de traducción de dashboards y de, de tener, por ejemplo, atención al cliente 24 horas en español, hasta cosas un poquito más grandes de poder de, de, de hacer más accesible, por ejemplo, soluciones de shipping o, o de hacer de conexiones a ARPs que funcionen un poquito mejor, por ejemplo. O, o sea, hay, hay cosas desde lenguaje hasta cosas muy técnicas de, de cosas muy específicas dentro del, del proceso de vender online. Eh, sí, son, son esas cosas. O sea, hay cosas, no sé, local billing, por ejemplo, seguimos cobrando en dólares, lo tenemos que cambiar en algún momento. Y yo creo que, sobre todo, el, el gran esfuerzo de localización va a ser traer muchos productos que no están disponibles en, en España, ¿no? Shopify Capital es un ejemplo, pero hay, mi, miles, hay miles de servicios que, que estamos dando en Canadá y en Estados Unidos que no los estamos dando en, en, en, en España. Por ejemplo, la parte de hardware de POS, el point of sale pues tenemos que arreglarlo lo antes posible, pero sí son desde cosas muy pequeñitas hasta cosas que son críticas como como el POS o, o, o el tema de shipping. I, iremos siguiendo de cerca a ver cuando vais trayendo que queremos el Shopify americano. ¿eh? Estamos en ello, estamos, estamos yendo bastante rápido la verdad, eh, pero sí, sí, sí, tenemos todas las ganas. A ver, en definitiva eh... Cada cultura ¿no? lleva su ritmo, tiene su nivel de aceptación, su nivel de uso del e-commerce, de las herramientas ¿no? y, y en cierto modo es verdad ¿no? que todo se prueba primero en un mercado anglosajón ¿no? y luego ya va pasando al resto del planeta. Pero tampoco te diría yo que ese hecho te puede dar una excusa para no vender más, incluso para no internacionalizarte antes de que todo eso llegue, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos de muchos negocios que mmm, sin X, Y o Z, que ya está por ahí fuera, y todavía no ha entrado aquí dentro, o sea, llegó a España, pues están teniendo éxito, ¿no? Genial, sí, yo... perdón. Sí, o sea, al final, casi sin tocar España, tenemos un, un, una, una base de clientes bastante, bastante amplia. O sea, que estoy con Felipe con que no hace falta que todos los servicios estén ajustados, localizados y, y estén aquí. O sea, funcionamos súper, súper bien con... con... Que tenemos ahora mismo. Hay un aspecto también relevante en la línea con esto, de cómo se creó el ADN de Shopify, ¿no? Y esto eh, tuvimos la suerte de que nos lo contaran los fundadores ¿no? en persona, un par de veces que hemos estado por allá con ellos, y es que la problemática que resuelve Shopify, eh, volviendo a lo de antes, en modelos de negocio B2C, B2B, y en lo que son eh, eh, digamos, e-tailers, eh, pican mortas, ¿no? Cubre el 80% de la casuística más general de un negocio, ¿no? de, de, de, de, esa, de esa tipología, ¿no? Y el otro 20%, se cubre con desarrollos adicionales, bien sean de agencias o de partners y demás. Pero cuando tú estás cubriendo ya el, con el core ese 80% eh, y estás viendo muy, muy, muy, muy poquito, quizás donde estás fallando no es, digamos, en tus soluciones tecnológicas, sino en tu concepto de negocio, en tu producto, Bien. que igual no resuelve un problema, no tiene una demanda eh, como tú te esperas, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, tú estás enamorado de, de tu idea. ¿no? Pero a lo que voy, si tú tienes ese 80% resuelto, eh, independientemente de que haya cosas chulas como que se pueda finalizar un checkout dentro de Facebook, ¿no? que se puede en Estados Unidos y Canadá y Natalia aquí todavía no. Y ese tipo de cosas que irán llegando, eh, a nosotros nos gusta decir que desde ya, desde hace tiempo, las excusas ya no han no, mm. no En ese sentido, si sí, el negocio, obviamente, es un negocio. ¿vale? Claro. Y, ¿Y vosotros cuando internacionalizáis e-commerce españoles con Shopify? O sea, ¿cuáles son las cosas principales que hacéis? ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta o, o qué aplicaciones utilizáis? ¿Cuál es el paso de internacionalización cuando tienes una, una tienda en Shopify? O sea, el, el, proceso, el proceso de internacionalización que, que es algo que hay que, que, que explicar muchas veces porque una cosa es, que te puedan comprar desde todo el mundo y otra cosa es que tú estés preparado para vender a todo el mundo o des ese paso, ¿no? Eh, te diría que, que vuelve a ser trans, o sea, transparente a la tecnología, como hablábamos antes, ¿no? El, eh, el escenario de, en Shopify se complica, entre comillas, cuando no estás en plus, en la, en la línea en la que no existe un botón de clonar tiendas, que son sí. solo las tiendas de extensión, ¿no? Que existen... Eh, únicamente, únicamente en en, en plus sí, por eso cuando cuando arrancas un proyecto de internacionalización donde en teoría deberías deberías eh, enfocarte no en en, en en un país y no en, en, en donde, por dónde por qué camino vas a crecer pues eh, eh, y pensar que no todo el mundo lo va a tratar bien o lo va a hacer bien en esa línea no pues lo ideal suele ser tener las cosas separadas mm. es decir yo pongo pongo una licencia de shopify para cada país y ahí aprovecho una pregunta que he visto por ahí, empiezo a conectar las herramientas de marketing auto, ¿no? de email marketing auto, vea ese connective, vea ese clavio, vease sales o la que sea. Contra, es, con, contra, una, contra cada una de estas licencias de Shopify me, me va a funcionar mejor que si estoy normalmente metido con aplicaciones eh, tipo Clavio, digo, tipo Langify y demás para hacer eh, traducciones sobre tu propia página, ¿no? eh, Normalmente el camino suele ser, suele ser ese, una tienda para cada zona, para cada no. región o para, o para, cada, para cada país. Eh, la realidad muchas veces es que la gente quiere, Quiere, piensa que por tener la tienda en otro idioma eh, ya va a tener ventas desde otros países ¿no? entonces que bueno el que quiere pues, y, y de hecho ves y eh, nosotros hemos visto alguna marca curiosa donde de repente empiezan a tener ventas de otros países y no tienen la página traducida lo que pasa es que el producto es tan particular tienen una presencia de marca tan tan chula o tal que la gente se apaña a comprar ahí como pueda entonces bueno el, el, el checkout de Shopify está bastante, o sea, es, es muy bueno en esa línea, ¿no? entonces casi que puedes comprar a ciegas sin que te da igual lo claro. que ponga. Entonces, sí, sí, es siempre igual más o menos, o sea, sí. es muy fácil de reconocer. Eh, os voy a hacer otra pregunta, nos hacía por aquí David Quirán, que pregunta, ¿es Shopify caro con respecto a otras plataformas cuando tienes cierto volumen de ventas? Que también es otra de las cosas que se suelen escuchar o, o preguntas que se hace la gente. Bueno, lo primero un gran abrazo a David, ¿no? Que le conocemos desde, desde hace tiempo. Y Héctor, creo que te, te he cortado, pero... No, no, dale, dale, dale tú. Eh, bueno, que es caro y, y qué es barato, ¿no? Eh, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo, cómo se hace ese cálculo, ¿no? Eh, en definitiva, eh, si a ti la tecnología o tu plataforma o tu ecosistema te está ayudando a vender más, eh, no... Comparando, Vamos a ver, o, dicho de otra manera, tú puedes vender 3 millones de euros o 5 o 10 con cualquier plataforma, o sea, no nos vas a oír a nosotros decir que con Shopify sí y con otra no, ¿vale? Eh, mucho depende de cómo quieras tú construir ese camino o básicamente hacerlo. ¿no? Eh, desde luego, a nosotros, eh, con nuestra filosofía de, de software en la nube, de probar tu modelo de negocio lo antes posible eh, y el resto de características que hemos dado, no se nos ha ocurrido nunca hacer un cálculo del que ha salido que es más caro, ¿vale? Entonces, eh, y, y repito, hay muchas variables ahí que no son, eh, no puedes ponerle un número, ¿vale? Entonces, eh, lo, lo puedes ver mirando hacia atrás, ¿no? eh, Pero yo te diría la pregunta también al revés, ¿no? ¿Es más caro eh, eh, otra plataforma que, que Shopify en ciertos volúmenes de negocio? Siempre y cuando coincida, obviamente, con un modelo de los que hemos comentado, de casa Shopify, ¿vale? claro. no, no podemos entrar a valorar en entornos, lo que sé, complejo. No, lo, ¿no? lo que es en esa línea, en, lo que, en, en esa pregunta que me parece súper buena de David y que yo creo que ha planteado alguna vez algún algún, algún diálogo por Twitter y tal, eh, eh, el tema es que Shopify hace evidente a la gente que en el e-commerce no sabe ni sumar ni restar, con, entonces eh, que, de hay, que de esos hay muchos. Y, y de repente te das cuenta eh, te lo pone todo eh, negro sobre sobre blanco muy rápido y, y, y algo que en otro entorno a lo mejor duraba más tiempo aquí dura menos eh, entonces, si, eh, por eso te diría que, que Shopify igual no está pensado para esas para esas eh, marcas empresas y demás que no tienen eh, que no tienen margen y, y, y pero bueno, realmente no está pensado, el e-commerce no está pensado para, para marcas que no tengan margen claro. pero, en otro, pero en otra gente se plantea que pueda tener un cierto capital X y, y, y se y se monta una tienda como el que se compra un piso antes para como si fuese una inversión mm. y, y, y lo que pasa que aquí luego pues claro que no, no, no lo puedes entender de ninguna forma y Shopify te, te pone más en evidencia esa, esa historia de que, de que sin margen vas con más complicado eso, Tal más cual, pero claro, David tiene mucha razón por que es un, es un tema que se plantea muchas veces y es, es más un, un asunto de, de, bueno, yo conozco el modelo clásico, ¿vale? Eh, este lo desconozco, entonces, enseguida tengo que hacer mis cuentas y, y valorarlo, ¿no? entonces, Claro. Pero, pero no ¿Oís? es. También hay un, hay un tema que, que, que, bueno, ya perdí la pista en otras plataformas, cómo se hace o cómo se puede llegar a hacer, ¿no? Pero si, si, si tú creces en, eh, o sea, si es una marca que estás creciendo rápido, y de repente empiezas a crecer con tropecientas aplicaciones, te conviertes en un ecosistema complejo, de repente eh, Shopify está, está muy bien pensado, como todos los, así ahora que no se escucha Quincho, como todos los, los softwares en la, en la nube, ¿no? para que vayas instalando de aquí de allá, poniendo de y te, tal y tengas modelos de micropagos por, por, por muchos mm. sitios. ¿no? entonces De repente te, te encuentras con una marabunta de cosas que podrías estar resolviendo rápidamente con otras herramientas, igual de fuera ¿no? que conectan de forma nativa casi con, con, con Shopify y resolviendo por muchos, sobre todo los elementos vinculados al marketing y, claro. y hacia Hacia adelante o bien hacia atrás, ¿no? este ahí te encuentras con, con no sé, por, de, por decir algo que entendamos fácil, la típica eh, aplicación que vale 10, 15 dólares de, de, de poner pop-ups comportamentales para aquí, para arriba, para arriba, para abajo y por detrás tienes conectada otra herramienta de email marketing auto que ya te hace eso, ¿no? Claro. Y, y, y tienes cinco licencias y tienes eso pagado cinco veces. Bueno, pues eso llevaba a, a N pues te, te, a veces te encuentras con esas cosas que el, que el software que estás pagando, pues, te, se, te, se te suben. Claro. Te... Yo tengo un, apunte, tengo un apunte también que igual añadir. Estoy trabajando con otras personas que trabajan en otros países donde estamos lanzando. Y, y he de decir que España es un, es un mercado super price sensitive. El precio es, sí. es una variable súper importante cuando en otros países eh, hay variables que, que pesan un poco más, ¿no? Yo entiendo que es una variable muy importante, pero, pero sí que es cierto que en España tendemos a mirar mucho el precio cuando hay otras variables como, por ejemplo, cuando o sea, elegir una plataforma de e-commerce al final es hacer una apuesta por un caballo eh, que funciona bien, pero es un caballo que va a tener una carrera muy larga si las cosas van bien, ¿no? Buscar una solución que esté, que tenga la competitividad suficiente como para dar una solución eh, a la última en todos los momentos es súper importante también, ¿no? Al final eh, puede que haya otras opciones que tengan precios más bajos, pero que puede que no, que no estén preparadas para, para la carrera a medio largo plazo eh, tecnológica que, que el e-commerce está planteando hoy por hoy, ¿no? Y hay una parte también de apostar por un, por un player que, que pueda estar un poquito haciendo catching up con, con la evolución del mundo del e-commerce, que es, que es muy importante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? pero sí que en España eh, miramos mucho el precio, pero dejamos de lado muchísimas variables que son súper importantes, como la que acaban de mencionar. Claro. Aparte, muchas veces, lo, lo habéis dicho antes, la gente no hace la suma de cuánto realmente le cuesta otra solución. Es decir, eh, pues, yo a veces lo escuchamos mm. ¿no? si esto es open source, mm. ¿vale? y hay no. tus servidores y los, y los programadores que tienes. Mm. Lo, lo, lo bueno y malo que tiene Shopify es que te pone ese número muy delante. A veces, cuando echas el número, eh, eh, dices, joder, es mucho dinero, pero al menos es tan transparente que lo, que lo puedes ver. Mira, voy a hacer una, una pregunta que nos han hecho que es directa para, para Quincho, que nos pregunta si ¿se contempla por parte de Shopify asistencia técnica desde España? Actualmente debido a la diferencia de horarios a veces se demora un poco. Saludos desde Bilbao. Mira, este es paisano. Joder, un saludo especial. Eh, tenemos un equipo que está allá en Dublín eh, y, y, es, y va a crecer en principio, o sea que ya tenemos gente en la franja horaria y, y ese equipo está estimado que vaya creciendo los próximos meses. Vale. Venga, genial. Pues, eso son, son buenas noticias para, para aquí. También nos preguntaba Pablo de Universidad de e-commerce si tenéis planes para tener formación online en español para vendedores usando Shopify, que, bueno, que es algo que en Estados Unidos sí que le habéis dado mucha caña al tema formativo. No sé si se refiere a formación interna o a formación a través de partners educativos, que es algo que sí que estamos empezando a hacer y tenemos ya algún vale. otro curso oficial. Si, si es internamente, de momento no, no he visto que haya ningún plan en el medio plazo, pero a través de, lo que llamamos educational partners, estamos ya trabajando con, vale. con gente, sí. Pues seguramente le interesa eso porque Pablo tiene una universidad de e-commerce, o sea, que, que bueno, que te persiga. Pues que se... Sí, sí. Pablo, tírale ahí un email a Quincho, que, que, que algo sale. Eh, ¿Qué vale, mira, voy a mirar. También preguntaban que habéis respondido antes un poquito, pero bueno, si queréis la respondemos en más profundidad, ¿con qué plataformas de marketing automation se integra mejor Shopify? O si queréis casi vosotros en vuestro día a día, eh, a Quincho lo excluimos seguramente para que no tenga que mojarse por nadie y que luego le echen la bronca, pero vosotros en vuestro día a día, ¿cuáles preferís? Está para, para Felipe. <risa> Bueno, en, en... nosotros en lo que es el marketing automation, sobre todo, estamos ocupados con lo que es el email marketing. ¿vale? Y ahí trabajamos mano a mano desde hace ya, yo diría que cinco años, con Clavio. Clavio que se escribe clavillo. ¿no? Nos, ha, uh -huh. nos ha costado aprender a pronunciarlo. ¿no? <risas> es una empresa que básicamente hemos acompañado desde los inicios. Está en Boston uh, y que se ha convertido en un auténtico monstruo uh, uh, de la mano, digamos, de Shopify. ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, conecta a, a las mil maravillas con el core, ¿no? con lo cual conoce absolutamente todo lo que está ocurriendo ahí y luego yo, tú, tú ya por otro lado con tu materia gris ¿no? y tu conocimiento digamos marketero, eres capaz de crear diferentes reglas que basándose en ese conocimiento que tiene la herramienta pues automatizas. ¿no? Eh, están saliendo más, yo creo que en España tenemos eh, Connective, ¿no? Esto, eh, eh, que, es, que, que abarca un poquito más, ¿no? Pero vamos, de hecho ya te digo que Clabio, que empezó con el correo, pues está digamos habiendo más parcelas, ¿no? uh, a, a mí me gusta mucho Connective, aunque hemos eh, que no, no hemos trabajado directamente con ella en herramientas no. de optimización, pero que sí que nos han venido clientes con la herramienta ya puesta, ¿no? De en otra plataforma, eh, va muy en la línea de Clabio. Eh, también hay, hay portaaviones tipo Shaves Manago que conectan bien eh, hay y otras herramientas de este estilo ¿no? que, que, van, que van muy de la, muy de la mano eh, la diferencia de de Klaviyo quizás frente al resto es eh, que te pone delante, o sea te pone delante de forma automática porque por ejemplo lo, lo, la gente de Connective sé que lo está haciendo lo hacen ellos toda esa materia gris típica que funciona en, en muchísimos e-commerce, ¿no? Entonces, el, la implementación es relativamente rápida, la conexión con Shopify es directa, muy, muy, muy, muy fácil y te van, te van enseñando, tienen toda una formación para ese merchant que en ocasiones no tiene mucho claro. tiempo de pensar, ¿no? Y, y, y que gente que, que, que compra de forma habitual o que como podemos ser nosotros, ¿no? Pues puede estar muy entendiendo que, que hay, pues desde el típico recuperador de carrito, que es algo que debería tener todo el mundo sí o sí, pues todavía encuentras que gente no lo tiene puesto, no lo tiene bien puesto, no lo usa bien o esas cosas, ¿no? Y de ahí pues para arriba, claro. Vale. Sens Manago es otra, es otra que sí. nos hemos encontrado muy a menudo. ¿no? Vale. En relación ya con Shopping. Sí. Guay. Yo, yo simplemente decir que Connective es de Murcia y yo es que soy muy un puntito extra por ser de aquí, Leñe. Que, Ajá, sí. que eso siempre ayuda y encima sí, le están sí. dando, dando mucha caña. Mira, voy a hacer una pregunta que he visto que Fabián López, que es de Turrones y Dulces y Econmaster, eh, la ha hecho y tiene un pelín de mala leche, pero creo que tiene su punto y bueno, es bueno responderla. La super pregunta, ¿es Shopify malo para el SEO? ¿Tenéis ejemplos de buen SEO? Creo que a día de hoy es la principal barrera o miedo. Y es, y es verdad que en, en muchos sectores, por ejemplo, ¿no? cuando comparas WooCommerce con Shopify, el, el que es de WooCommerce siempre saca la, la carta de, cuando ya no tiene otra, te saca la carta del SEO. Y entonces, bueno, te quedas jodido. Excusas. <risa> Quincho. <risa> pregunta, pregunta picante, la verdad es que sé, sé que sé que es una de las cosas que tenemos que mejorar en, en, en el producto, está súper identificada como, como challenge y, y bueno, es que no tengo, tampoco puedo comentarlo mucho porque no o sea, no, sé, no, no conozco exactamente cuál es el, el, el, el, la barrera que supone, ¿no? pero sé que está mapeada como una de, de, de las cosas que tenemos que ajustar para, para el mercado y... Y... Yo, yo me voy a mojar, yo me voy a mojar. El, si tienes un, una ferretería online compitiendo con Amazon y con el héroe Merlin, a Magento, a PrestaShop del tirón y a trabajar fenomenal el SEO y demás. El, el, si tienes una, una estrategia de contenidos, uh -huh. eh, quizá... Eh, y seguramente puedas hacer prácticamente lo mismo con Shopify de una forma más ágil, ¿no? Eh, pero, pero sí que es cierto que los puristas de, de, del SEO, eh, pues desde la parte de la URL que no puedes tocar y otras cosas que, que, que en la que no le puedes meter mano o no le puedes meter mano tan fácil, eh, Shopify tiene esa, esa, esa pata un poco un poco ahí para arreglar. Que, que no sé cuánto de peso tiene a la medida que cada vez el, el seo en, en, el, en, la, en el corto plazo porque estamos pensando ¿no? en un proyecto de más de largo plazo en el corto plazo donde hay muchísimas marcas no pues eh, tiene tanto tanto peso ¿no? vale eh, venga fabián pone alguna alguna otra cosita de subdominios y tal que la vamos a dejar que ya son truquis eso ya ya que los pregunte por privado yo quería hacerle una una pregunta ahora a quincho porque el, el otro día Juan González Villa, que es eh, bueno un consultor SEO y muy metido en mundo e-commerce, ponía un comentario en LinkedIn bastante interesante que decía algo así como que Amazon cuenta con 8 millones de vendedores, de los que solo son dos activos, mientras que hay unas mil tiendas de, de Shopify. Y esto lo conectaba con, con la, lo que está haciendo ahora Google Shopping, de intentar integrar en Shopping todos los catálogos de las tiendas de Shopify, que se veía en la noticia hace poco. Que no tengo yo 100% claro si es un acuerdo entre Shopify o Google o cómo está siendo Sí, todo sí, todo sí, eso. es un acuerdo. Cuéntanos un poco cómo, esto, cómo es el acuerdo. Y, y, y la pregunta de fondo es, ¿es esto un intento de ir contra Amazon? Es que tiene su WhatsApp. Está bien, pre pre pregunta picantita. Eh... Empezando por la última, si, si es algo para ir contra Amazon, no, no creo que sea algo, o sea, creo que es algo para aportar valor a los merchants y ya está. Eh, si aportar algo a los merchants significa darles una ventaja para poder competir contra lo que hay, que en este momento es Amazon, pues, pues sí sí que sí que esperamos que tenga algún efecto, ¿no? Y, y sí, es un deal que ha pasado, o sea, ha sido entre, entre Google y, y Shopify, es un deal oficial. Y, y, bueno, veremos qué tal qué tal funciona, pero lo, los datos que tengo de, de, de tracción de, de los primeros días son, son bastante, bastante buenos. Vale. mira para Mira, para, parafraseando a Harley, que es el CEO de Shopify, en Amazon te compra lo que necesitas, en Shopify lo que quieres. Entonces, vale. yo creo que eso, eso va de la mano de lo que comentábamos antes de que, de que va más a lo que es crear una marca, ¿no? Que, bueno, eh, aparte de lo que están comentábamos en los dropshipping, mm. no de la ferretería que está compitiendo. Pero esa, esa frase a nosotros particularmente nos parece bastante... Queda creo, claro. Queda muy claro. Mm. Bien, bien. Aparte, nota ahí un, una competencia que vamos a ver próximamente, que ya con sí. la aplicación de SOP también ha sido como un poquito más explícito, quizás, ¿no? El decir, oye, ya no solo es un mundo de tiendas, sino que encima can, las canalizo de alguna forma. Siguiendo con el picantito y demás, eh, Pablo Universidad y Comer nos preguntaba: ¿qué podéis contar del romance y posterior desamor con MailChimp? Que esa es otra pregunta divertida. A mí me falta mucho contexto para esta, la bueno. verdad, porque llegué en octubre y me perdí un poco la, el final de la telenovela, eh, pero, <risa> pero, pero. A nosotros es que nos pilló enamorándonos de Clayvio, con lo cual no nos dimos <risa> mucha cuenta. Pero vamos, estamos seguros que si rascamos al final, eh, por algún lado saldrá la variante ¿no? del, del dólar. ¿no? Eh, o luego también había debates sobre el dato, ¿no? sobre quién uh -huh. posee el dato, dónde viaja, dónde va, pero no, no, no ya te digo, nos pilló enamorándonos de, de la siguiente vale y, y también sobre yo creo, las dependencias, al final una empresa que tiene una dependencia tan alta con un servicio en concreto uf, no, no, Normal. no suele gustar. Uh -huh. Claro, y sobre todo siendo ya tan grande, o sea, puedo, puedo quizás en, en época de crecimiento es un, un player, una alianza que te pueda ayudar a crecer, porque al final facilitas que todos aquellos merchants que utilizan MailChimp, eh, pues vean con mejores ojos utilizar Shopify quizás, pero a día de hoy ya es que se han tornado las, ¿no? o sea, se ha voltado el, ta el tamaño de las compañías, es curioso. Sí. Mm -hmm. eh, venga, nos preguntaba Ana, eh, en un mundo post-COVID, ¿os planteáis que la expansión en España sea con personal trabajando en remoto? Si os planteáis abrir oficina física, ¿dónde sería? ¿Esto es como un poquito más de empresa? Es una muy buena pregunta. Al final, desde luego que el tema de COVID está, está cambiando, como, como las empresas piensan en, en el tema del workspace. Twitter ayer anunciaba, antes ayer anunciaba que, que los empleados no van a tener que volver a la oficina nunca más, por ejemplo. Y yo, yo estoy en remoto ahora mismo. O sea, yo cuando fui contratado me dijeron, vete donde quieras. Y, y hay gente incluso que está trabajando para otros mercados que está en España no no lo les, no, desculpo. No eh, yo creo que. Yo creo que. O sea, es un poco temprano para responder la pregunta, pero no me extrañaría nada que hubiese un equipo que no, no estuviese localizado en una, en una oficina física. Vale. Lo veo bastante factible. O sea, lo veo pasando. Oye, mola, mola. Eh, venga, otra pregunta también nos hacían por aquí. Si tenéis previsto integrar el protocolo de pago PSD2 dentro de Shopify Payments. Uf, el tema. El tema de los. De, el tema de las pasarelas de pago ahora mismo está, está un poco bloqueado y vale. por, por compartir un poquito de información interna, está viendo la estructuración y están, estamos viendo maneras de organizar un poquito todo el tema mejor y, y ahora mismo lo, lo que te puedo decir es que los últimos meses ha estado un poco parado y, y parece que el próximo mes va a estar un poco parado. Eh, no me extrañaría que, en el, que, el, que el día de mañana añadiésemos nuevas pasarelas de pago a Shopify Payments, pero ya te digo que es, una, es un hinge, no es, vale. no es algo que tengamos en la cabeza, es una, es una opinión personal Sí, bueno, hace poco sabéis se ha integrado un partner con el que se hace acceso a Bizum, juraría, ¿verdad? Sí, money, money. Pero no, no, no es una integración con Shopify Payments Vale, sí, esa parte, ¿no? Pero bueno porque está la acción de, de integrarlo en una tienda Shopify, aunque no sea con sí. Payments Vale, también nos preguntaba Rafael Almagro, si veremos alguna acción comercial potente de Shopify en España a corto plazo Ojalá que sí, yo creo que sí. Yo creo que veremos algo de aquí a, a final de año, espero. Pero, pero yeah. sí, la, la idea es hacer crecer el, el, el, el país lo más rápidamente posible, de la mejor manera posible también. No. Pero sí, yo creo que haremos algo. Bueno, a se la iluminó un pelín la cara. O sea, yo creo que algo, algo tiene en mente. ¿eh? O sea, lo vamos a dejar sí, ahí. Estoy en ello ahora. Hay que ir a Canadá a, a, por, a por las pelas. Pero sí, yo creo que sí. Nada, te daremos energía. Cuando te veas para Canadá, te damos nuestra energía para que vayas con fuerzas. Esta pregunta es un pelín técnica, pero bueno, nos pregunta Manuel, eh, que tiene una tienda abierta recientemente sobre máquinas de ozono, de 10 productos, productos que tiene, 6 ya están agotados y lógicamente no puedo venderlos. Sin embargo, entro de forma personal en el proveedor y sí que hay existencias. No sé si tenéis alguna idea o… Eso suena a dropshipping, ¿puede ser? Sí, tiene pinta, tiene pinta. Yo es que no sé ni escribir esa palabra. No, es broma. Eh, creí, que una, eh, al principio estaba, eh, creí que era una pregunta sobre el administrador de Shopify, ¿no? pero, Sí, pero supongo no, que, pero... Supongo que lo que está comentando es que la conexión, de ese check del stock ¿no? en, en el proveedor externo que tendrá conectado, depende de a través de qué plataforma lo tenga. Eh, no sé sí. si, eh, pues, está claro que no se están hablando bien. Vale, ¿no? un problema pero de vamos. conexión. Digo yo, porque eh, eh, si el proveedor tiene, tiene producto y tú lo tienes enganchado ahí y tú tienes cero, pues, es que algo no te está no te están sirviendo bien la información. Vale. Pinta, pinta por ahí. Eh, vale. Nos preguntan por aquí también. Pregunta picante, lo dice Javier Baides. Pregunta picante y en línea con Pablo de Universidad e-commerce. De e dice que en su e-commerce tenemos Shopify y veo que tienen datos para convertirse en plataforma de CRM y marketing automatizado. Eh, alguna idea o no tenéis nada en mente o no se sabe yo no tengo ni idea la verdad vale no... a ver la, la plataforma en sí te da digamos el comienzo de eso te has comentado no de la gestión de stock hablo del core vale de la gestión del stock del CRM ahora está el email marketing Kinch, no que incluso sí. se ha puesto para que la... entonces bueno puede dar esa, esa visión de que, de que va por ahí, ¿no? Eh, pues el, el tiempo dirá. O sea, si no lo sabe quién nosotros todavía menos. Pero en definitiva, repito, y vuelvo a lo de antes, te da ese 80%, digamos, de, de una casuística que en teoría se cubre en cada uno de esos pequeños modelitos. Aparte de que luego hay aplicaciones que uno puede, digamos, instalar, ¿no? Y, en, y en, digamos, engrandecer esa funcionalidad. Digamos. Vale. También nos pregunta Sofía que para cuándo el post empecé? Eh, pues una muy buena pregunta eh, Yo creo que no lo vamos a ver Te puedo decir cu para cuándo no va a estar seguro Más que para cuándo va a estar eh, es, es un tema muy, muy prioritario en España El tema del POS Porque el POS, porque al final España es Bueno, tampoco voy a entrar por ahí pero, pero yo no lo vamos a ver Yo creo que hasta Final de año como pronto vale. Año que viene casi ¿No? Sí, o sea, no, no lo sé, igual las cosas aceleran muchísimo Y lo tenemos antes, pero pero va a tardar porque al final es un tema más, o sea, es complejillo. Vale. Complejillo. Bueno, no, nos queda claro. Eh, también nos pregunta Tomás si entre Clavillo y el nuevo Shopify Mail, ¿cuál elijo? La verdad que la noticia del Shopify Mail lleva días, ¿no? No creo ni que llegue a semanas. No nos ha dado la vida ni siquiera para entrar. Pero entendemos que, volviendo a lo que decimos antes, se cubre una casuística relativamente sencilla. Eh, yo me atrevería a decir, sin haberlo visto en detalle, que si eres un usuario avanzado, es decir, si tienes materia gris para jugar con herramientas de marketing, del tirón a clavillo o a previo, si estás empezando con ello, pues, qué mejor manera que con, con tenerlo integrado ya dentro del código. Oye, pues guay. Nos pregunta Fabián que... ¿hasta cuándo estará la prueba gratis de tres meses? Yo creo que Fabián está pensando en montar un negocio y quiere, quiere horror. Llámanos, Fabián, llámanos. No sabemos todavía, es que es una muy buena pregunta, no sabemos cuándo va a acabar el, el, periodo de, el periodo gratis de 90 días. Aquí te diré, Quincho, que hay confusión porque la gente eh, ve eso de los 90 días eh, gratuito y entonces, claro, ¿ah, que me puedo poner a vender sin que me cueste nada toda esta infraestructura que tengo alrededor y no ese es el caso, ¿no? Lo que se ha puesto 90 días es, la, es el periodo de prueba. ¿no? Es decir, te está dando más tiempo para organizarte ¿no? y crear, digamos, tu, tu fiesta. Claro. Pero desde que vendes, desde que vendes pagas. Normal. Vale. Bien. Mm. Pero eso está muy bien matizado, Felipe, mm. porque hasta, hasta yo pensaba que era mm. de otra forma. Vamos, Pincho, corrígenos. ¿eh? Ah, no, no, es verdad, pero, es verdad. Sí, es el caso. ¿Y, y me atrevo a decir... Como es lógico, no. es vale. decir, que cuando empiezas ya a usar toda la maquinaria, pues... Si hace dinerito, pues paga dinerito. Claro, está claro. Venga, sí. última pregunta y luego ya nos voy a hacer un par más de, ya de futuro. La última que nos hace público es que nos preguntan, ¿con qué curries prevén poder integrarse con facilidad próximamente? Pues al final, eh, depende, de que, o sea, el tema de tratar con, con empresas como Correos o como Seguro, como miles, como no hay miles, pero como muchas otras es que sus equipos de desarrollo son muy pequeñitos y los recursos son muy limitados. Entonces, depende más de ellos que de nosotros. Eh, de momento, estamos trabajando con, con un par de agregadores que están funcionando bastante bien en España. Eh, y, y, bueno, pues, lo que tarden ellos. Nosotros bien. la conversación la tenemos abierta desde hace mucho tiempo. Pero ya hay agregadores que acabamos de acabamos de empezar a trabajar con Packlink, por ejemplo, y, y, y está funcionando bastante bien. Y, y, y luego tenemos, hay, hay, hay proveedores que, que no están disponibles para, de manera pública o para mechas en España, pero que están operando muy bien como Cancopal, por ejemplo. Vale. Guay. Mira, ya te voy a preguntar algo un poquito más que empieza a ser hacia futuro. ¿no? Eh, Shopify creo que hace muy poquito ha levantado 1.500 millones de dólares, puede ser, vendiendo sí. 2,1 millones de acciones, eh, 1.300. Sí. Y, y acabas de lanzar el lector de tarjetas para integrar en, en la tecnología POS. ¿Qué hay detrás de este movimiento y qué se está cociendo? ¿no? Es una cantidad de dinero como para, para hacer muchas cosas. A ver, la, la empresa yo creo que la última vez que mire los números tiene ya una, una caja bastante potente de 2.5 billón y esto ha sido yo creo que una, un tema de oportunidad. ¿no? Al final el mercado está, está valorando a empresas como Shopify de una manera bastante, bastante buena y, y han decidido que es una buena oportunidad de, de convertir esos stocks en, en, en más caja, ¿no? Eh, para financiar muchísimas cosas, me imagino, o sea, que no, no, no, no has caminado de ese pensamiento, pero hacia dónde va exactamente, pues me imagino que a, creo, creo que gran parte de ese dinero va a ir a la expansión internacional, porque como he dicho antes, al final la de Shopify va muy ligada a una historia de, a una, a una historia de crecimiento muy rápido y, y luego a, a tema de, de, de lanzar esos verticales de negocio dentro de la solución eh, de una manera más rápida. Eh, pero concretamente, o sea, conectar esa levantada de dinero con, con el tema del lector de tarjetas, no lo sé. No sé si es un poco exótica o, o, o, o tiene razón, pero no, no tengo ni idea. Yo, yo lo he tirado, digo, a ver si sale algo. Que, que <ríe> no, ver... no, pero es súper es buen punto. Al final, la empresa lo que está viendo es que, que, que estamos, en un, estamos viendo un momento muy chulo a nivel de mercado y, y yo creo que se ha, se ha lanzado a aprovechar el momento. Eh, la verdad es que una de las cosas que más me ha sorprendido de Shopify es, es lo bueno que es el leadership de arriba. Y, y la verdad es que la confianza en ellos dentro de la empresa es absoluta. O sea, no, no, Son no. gente muy buena. todavía es un máquina, vosotros le conocéis, yo no le he conocido todavía, pero es un genio. Yo, yo lo he escuchado en algún podcast de que sabía no hace mucho y, y es que le escuchas y, y a mí se me ponen los pelos como escarpias de decir, pero qué capacidad y qué visión tiene Y cuando ve la historia de Shopify es que ha estado continuamente innovando. o sea Ha si, mucho a una, una, muchas. Sí, sí que a mí me parece muy complicado, porque la, lo normal es descarrilar unas cuantas y acertar unas, pero es casi una tras otra, está, está muy bien. Eh, ¿Cómo veis el futuro de Shopify más allá de esto? dicho eh, ¿tú tienes una visión de Shopify de aquí a cinco años? Y luego también, eh, Felipe, Héctor, también contarnos vuestra visión. ¿Queréis empezar vosotros? Empiezo yo. Yo empiezo yo si queréis. Dale, porque va a ser la más corta, igual la menos interesante, pero eh, a mí... O sea, el e-commerce está creciendo a la velocidad de la luz. O sea, las proyecciones de crecimiento son altísimas y, y no solo de crecimiento de, del pastel, sino de, de cómo se está, de, de cómo está evolucionando como industria en general. Entonces, es, me parece como muy atrevido hacer una predicción de cómo va a ser el e-commerce porque todo el tema de comandos de voz, por ejemplo, es algo nuevo. No sabemos nada de ello, pero puede que, que tenga un papel importante en el, en, en el comercio el día de mañana. Eh, hay plataformas nuevas, todo el tema del IoT, todo el tema de compras a través de dispositivos que, que, que ahora mismo no podemos hacerlo pues va a ser muy interesante también pero yo creo que se viene una cantidad de innovación en el mundo de e-commerce brutal lo estamos viendo hoy en, hoy, hoy en día pero yo creo que, es que me, me cuesta ver a cinco años vista dónde, dónde puede estar el e-commerce e en general venga vosotros puede si nos animáis a 5 a 3 no o sea hacia dónde veis que va, va Shopify y, y como vosotros estáis tan implicados o, o, o incluso qué os gustaría a vosotros que pasara a ver, yo te voy a dar un plan un poquito así más filosófico, ¿no? Que es, eh, digamos, la bola que ha empezado Shopify ya hace 15 años, ¿no? Y que es, a, a nuestro modo de ver, es imparable, ¿no? Y es que de alguna manera, eh, como dicen los propios fundadores, eh, está, digamos, eh, democratizando el comercio. ¿no? Lo está simplificando, lo está haciendo accesible para compradores y vendedores eh, de cualquier tamaño, ¿no? Eh, y, yo tengo un par de años más que vosotros, ¿no? Pero hace, yo que sé, 15 años, cuando uno iba a comprar unos vaqueros, uh, unas zapatillas, pues tenías en mente, uh, sobre todo nosotros que somos hombres, pues una marca, ¿no? Casi o, o dos, ¿no? Eh, es decir, el comercio, lo que es la venta, estaba en las grandes corporaciones, estaba en las grandes marcas, ese escenario ahora es completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos que va a seguir? Pues que va a seguir capacitando a esa nueva marca, a ese emprendedor, que en España también todavía, como en muchos otros sitios, seguimos aprendiendo, ¿no? de lo que es emprender, eh, sacando nuevas funcionalidades, nuevas eh, cosas punteras, como comentaba Quincho, pero como decimos, estamos en una bola que, eh, eh, que no queremos que se vaya a parar en corto plazo, ¿no? Salvo que a Tobías o a, o a alguno más del Port, pues, de repente ya dirán, me voy a mi isla, ¿no? Y se acabó la fiesta y, y cerramos el chinimito. Pero, vamos, eso es muy, bastante poco probable, ¿no? Sí. Quincho, um, el 20 de mayo haces el Night, ¿no? Una, un evento tal. Algo que nos puedas adelantar y también uh -huh. qué esperar ahí, ¿no? Si alguien se quiere apuntar, que, por, ¿por qué se tiene que apuntar al Rio Night? Bueno, para la gente, igual que no lo sepa, al final Shopify organiza anualmente una conferencia para tanto como para agencias, como para partners de técnicos, como para merchants, eh, para anunciar eh, lanzamientos de nuevos features y, y anuncios en general. Eh, tenemos súper explícitamente prohibido adelantar <risas> ningún tipo de información. Había que tampoco, intentarlo. Tampoco, tampoco, tampoco, es que, tampoco es que tenga muchísima visibilidad, si te soy sincero. ¿eh? Vale. Pero el hecho de que se iba a organizar, se cancelase y y que, que hayamos decidido eh, hacerlo es que Tampoco quiero crear hype y, y que las expectativas sean brutales, pero habrá cosas que anunciar chulas. O sea, si, si no se ha decidido esperar y hacerlo, intentar hacerlo un poco más adelante es porque hay cosas chulas que anunciar. Vale. Es, pero no, tengo, me encantaría darte algún sneak peek, pero... Ah, yo ah, me lo imaginaba, yo, yo pregunto, digo como ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Eso es un... Eh, también, por otro lado, para quien quiera seguir formándose sobre, sobre Shopify, lanzáis un podcast o os estáis reconvirtiendo los meetup en podcast, ¿verdad? ¿Estáis un movimiento al respecto? Sí, estamos, estamos ahí aprendiendo de ti, intentando ser capaces de, de dominar los, los podcasts. Hicimos, hicimos un meetup virtual con, con Fran de Hoff. Eh, hace un par de semanas o tres no, no, no fuimos capaces de grabarlo del todo bien, entonces ha quedado así para los que estuvieron eh, Esperamos que los siguientes vayamos terminando de redondearlo eh, La idea es eh, seguir un poco la línea de, de lo que hemos ido haciendo, ¿no? de, de, de mostrar proyectos y casos y marcas de cómo como utilizando la tecnología y, y abrir un poco también la mano donde no es solo Shopify, sino todo el ecosistema que va alrededor, ¿no? Lo, desde, desde agencias, partners, desarrolladores de aplicaciones, servicios... Como todo eso ayuda a lo que yo creo que es lo que el, el gran facilitador ¿no? del comercio, como decía Felipe antes, y como las herramientas que estaban antes en manos de, de grandes marcas solo, pues ahora están accesibles uh, en, en, en manos de pequeñitos. Y, y seguir tratando de, de, pues eso, de ayudar a, a, en, dentro de lo que es la comunidad pues a, a que se aprenda un poco más en el uso de la plataforma, cómo gestionarla, cómo manejarla. En esa línea también hay un grupo de Facebook de, que se llama Emprendedores Shopify, que es, creo que es, es donde, donde un poco eh, entre, hemos creado una comunidad un poco de habla hispana, que siempre ha estado un poco abandonada dentro del mundo de Shopify, ahora ya no tanto, pero estaba al principio... Eh, un poco perdido, ¿no? Y, y desde ahí también alguna pregunta que he visto que igual nos ha contestado, eh, en ese grupo de Facebook, bien, bien nosotros, porque ahí no está Shopify, a, eh, o, o bien otros partners que hay dentro del grupo, o bien los propios los propios merchants que a veces nos ponen a nosotros mismos cosas delante de los ojos que no sabíamos, claro. eh, eh, contestan y, hacen, y se hacen un montón de cosas, ¿no? Que también es interesante. Vale, tenemos entonces ese grupo de Facebook y para seguir vuestros eventos, podcast y demás o hdigital.eu, ¿verdad? Sí. Venga, pues ya sabéis, todos a seguiros por ahí. El Twitter también bien. está, que es el sí. mismo nombre, bueno, entonces Facebook y, y ahí andamos. Y muy pronto también aquí en Crowdcast también. Venga, pues eso. Siguiendo tu estela. <ríe> bien, bien, bien, Dic que sí, que aparte <ríe> Crowdcast mola mucho. Pondré enlaces en las notas del episodio. Acabamos, ya no sé si queréis decir algunas últimas palabras antes de acabar. Que gracias por la invitación, Corti, que es un programazo y que ya está muy chulo. O Se ha pasado volando el tiempo, además. Y luego también gracias a Bach Digital otra vez, que la verdad es que no solo a Shopify como empresa, sino a mí personalmente me han he echado un cable muy grande aterrizando. Y nada, que muchas gracias. Te somos más los lo dicho, muchas gracias, Quincho, muchas gracias, Héctor y Felipe, que lo habéis hecho todo esto posible. También muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en directo o en, o en diferido, que eso lo sacaremos también en, en podcast y, y vídeo. Y, y poco más.